Estamos en comunicación telefónica con Jorge Tay Taylor, él es veterinario, también es, eh, tiene una, una tarea de coordinación en el Ministerio de Desarrollo Obrario, si mal no, si mal no, no estoy diciendo, si no me, me va a corregir. Jorge Taylor, eh, bueno, te saludamos desde acá de Atando Cordones y gracias por esta comunicación. Hola, buenas tardes. Germán, Nazario, Silvio, muchas gracias por la llamada, por la comunicación. Y está muy bien, está muy bien. Y bueno, un gusto estar con ustedes, con los oyentes de Atando Cordones, que sé que es un programa que lo escuchan en todo el, en todo el radio de influencia de, de la radio y el, el cordón hortícola, que es el área productiva más importante, como decía Nazario, que tenemos aquí en la región. Eso, eso, eso intentamos, lo estamos haciendo de a poquito, pero ahí con esfuerzo va, va saliendo. Jorge, bueno... Eh, contanos qué, en qué estás trabajando y después vamos eh, profundizando un poquito más bien en principio ustedes mencionaban al Ministerio de Desarrollo Agrario en el cual trabajo, me desempeño mm. ahí y estamos con una tarea, entre otras tantas que ustedes iban mencionando muy importante que tiene que ver con la posibilidad de habilitar la cocina domiciliaria para elaborar alimentos y comercializarlos en toda la provincia lo que mm. definimos como pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales esto es una herramienta de, de inclusión social, productiva, económica, laboral, de empleo, autoempleo, que por decisión política de nuestro gobernador, Axel Kicillof, y por ejecución de nuestro ministro Javier Rodríguez, se puso en vigencia a partir de fines del 2020. Y en esa tarea estamos incrementando los lugares donde se producen alimentos, que era un tema que no se había trabajado anteriormente, y ahora es un hecho real, concreto, es el único la única herramienta que existe en el país, y no hay otra igual en otro, en otro punto del país, por eso creemos que es importante la posibilidad de que los pequeños productores de elaboración de alimentos artesanales puedan elaborar y vender sus productos con total normalidad, sin temor a ningún tipo de cuestionamientos, porque es un trámite absolutamente gratuito y es el hecho de poder elaborar alimentos en pequeña escala, saludables, artesanales, y es una herramienta de inclusión absolutamente, como siempre decimos, que permite ingresar al sistema formal, porque en definitiva cualquier actividad económica que hagamos tiene que tender a la formalización, y de eso se trata esto, empezar a trabajar sin tener que pagar, por eso es gratuito el trámite, absolutamente. Primero trabajamos, generamos microeconomía, generamos economía, y después tributaremos lo que tenemos que tributar como corresponde, pero lo que se cambió como eje político fue que primero el Estado nos genere la posibilidad y el derecho a trabajar, para después, sí, generar la economía que nos permita tributar lo que corresponda. Ese es el escenario actual en el cual estoy trabajando en toda la provincia de Buenos Aires. Estas pupas, eh, eh, es, ¿es por familia, por grupo de productores? ¿Cómo podemos acceder a estas cocinas populares, se podría decir, que, que ustedes están sí. legalizando de alguna manera? ¿Cómo, ¿Cómo se accede? Muy buena pregunta, porque tenemos que decir que hay dos categorías. La cocina individual de nuestra casa, de nuestra vivienda... ...o la cocina comunitaria, un espacio común donde confluyan varios elaboradores de alimentos... ...que colaboren en una cocina de tipo colectiva comunitaria. Son lo, las dos categorías que tenemos de habilitación de pupa, de pequeña unidad productiva de alimentos. Uh -huh. En las comunitarias, por ejemplo, el ejemplo para darles acá en la ciudad de La Plata... ...tenemos la primera pupa comunitaria institucional en una universidad nacional... ...y es la que está en la, en la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata... Allí con los compañeros, con Sergio Dunrao y con Alejandro Valera, que pilotean todo el tema de agricultura familiar, se habilitó en el mes de mayo una sala de elaboración comunitaria. Es decir, que allí se pueden elaborar conservas vegetales, dulces, saladas y demás productos derivados de la alimentación de origen vegetal. Es la primera pupa institucional en un ámbito público del Estado y ni más ni menos que en una universidad del Estado. Eh, estamos vía, en vías de... Tener una nueva pupa en el ámbito provincial, que va a ser la planta de, de producción de alimentos vegetales que se está construyendo y está ya terminada en la chacra experimental de Gorina, uh -huh. que pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario, que en breve nomás en breve tiempo, y los vamos a invitar para que puedan estar allí ese día de la inauguración, va a ser una pupa comunitaria, generando agregado valor en los productos que se se generan en el ámbito productivo en el cordón el fruto de de la región de La Plata. Chacra que es la primera en ser agroecológica. Hoy lo, lo hablábamos hace un rato con Nadia Dubrovsky. Eh, hablábamos de eso. Claro. Tal cual. Es un camino, ¿no? Como hablamos de la, la transición hacia la agroecología, como un camino a recorrer. Y en lo de las pupas también es un camino a recorrer porque comenzamos con una propuesta que tuvo que tener decisión política, institucional, para que ocurra, porque en definitiva decimos que las PUPAS están habilitadas en el marco del Código Alimentario Argentino, que es una ley federal. Pero a su vez también tiene que ver con la Constitución Nacional, porque si recordamos el artículo 14 de nuestra Constitución, dice que todo ciudadano que habita el territorio de la República Argentina tiene derecho a trabajar bajo condiciones lícitas que el Estado garantice y establezca. Nosotros lo que hicimos, tomando el artículo 14 de la Constitución Nacional, es crear las condiciones, decir cómo deben elaborar y elaboran, elaboran muchísimas personas, ahora nosotros dijimos cómo, y el cómo es tener una cocina habilitada en condiciones adecuadas de higiene, mantenimiento y demás, para poder comercializar productos en toda la provincia. Justamente te iba a preguntar, Taylor, el tema de los requisitos para habilitar una cocina. Bueno, hablamos de dos, dos aspectos, un aspecto que es documental o, o burocrático, para poner ese nombre, muy simple, pero tiene que haber documentación para poder... Eh, ...reconocer o validar del Estado a una persona. Vamos a ir por el ejemplo de la pupa individual... ...la que se hace en el domicilio. Ahí es una persona que se habilita, tiene que apuntar el documento. Esto todo es un trámite, para ponerlo aclarar antes que nada... ...es un trámite digital por Internet, en la plataforma del Ministerio. No hay que, no hay que ir al Ministerio a hacer ningún pap llevar papeles porque no hay papel acá. Hay todo trámite digital. El DNI de la persona. Después, como todo sujeto económico en nuestro país que ejerce una actividad económica, tiene que estar inscrito en los organismos tributarios. AFIP por un lado y tributo, monotributo en la provincia a través de, la, de, de ingresos brutos. En este punto me gustaría aclarar que es muy importante que el año pasado nuestro gobernador eh, dictaminó la, la existencia del, del monotributo simplificado. Es decir, mm -hmm. es un vínculo con la AFIP, Organismo Federal y la provincia para que hoy un monotributista que tiene a cargo una PUPA paga eh, menos de mil pesos el mensualmente, cerca de 800 pesos está el valor... ...y con eso accede a un monotributo por el cual no tiene prácticamente costo estar su, inscrito en los, en los organismos tributarios. Esa es la primera aclaración. Pero tiene que haber una figura tributaria que identifique a, a la actividad económica a través del sujeto que se habilita. Después tiene que haber, en términos de ubicación de la, del ámbito físico donde está trabajando... La vivienda, esa vivienda la debe estar ocupando de forma lícita. Y ahí decimos, tiene que haber algún instrumento jurídico que acredite que está ocupando la vivienda de forma legal. Y ahí damos el ejemplo, puede ser el título de propiedad, puede ser un contrato de alquiler, puede ser un comodato, puede ser una sesión de uso, puede ser eh, una documentación, que si es una posesión ventanial, hace un documento que valide de algún organismo público que es una posesión ventanial pacífica y con fines productivos. En fin, hay un montón de instrumentos que se pueden acreditar para que eso quede registrado. Uh -huh. Después hace falta un croquis del lugar. Un croquis es un, en un cuaderno cuadriculado delimitar el espacio que va a ser el ámbito de producción. En este caso, la cocina. Tiene, va a haber un baño que tiene en la vivienda. Y después a haber una, una alacena donde se guarde la materia prima, una heladera donde esté la fruta o la verdura, si sí va a ser conservas. Eh, una bolsa con, con, con harina, si sí va a ser panificado. Eh, y eso es lo que tiene que estar definido en un croquis. Y después, por último, un carnet de manipulación de alimentos, que es un curso que nosotros mismos damos también, que es oficial, gratuito, para quienes manipulan alimentos. Esa documentación se, se sube a la plataforma, en el formato PDF, que es el formato específico que requiere el sistema, y después se dispone una auditoría, que es decir, una visita al lugar físicamente, una visita habitualmente, Hago esas visitas, hago esas auditorías en toda la provincia, vamos, coordinamos día y horario, visitamos el lugar, hacemos un informe y dejamos asentado el que está en condiciones para poder producir. Esa habilitación, que surge después con la firma del ministro, tiene una vigencia de un año. Y el, a lo largo del año que dura la habilitación, lo que sí establecimos es la obligación de hacer cursos de capacitación que ofrece el Estado de forma gratuita, a lo largo del año. Son 24 horas reloj por año. Son ocho talleres mínimamente de tres horas cada uno, que damos desde el Ministerio, desde las universidades, desde los, algunos municipios, que se hacen en forma virtual la mayoría, y eso permite tener lo que se, llamamos créditos para poder justificar haber participado al menos en ocho talleres de tres horas cada uno, fortaleciendo los conocimientos que cada uno ya tiene en la elaboración de alimentos. Este modelo apunta a que fortalezcamos los los saberes, el conocimiento, eh, todo lo que hacemos para lograr alimentos sanos y que, en definitiva, no esté basado en la inspección. No hay un no hay un modelo inspectivo que vaya el inspector a cada rato a ver cómo está haciendo. sino está obligado, sí, la persona a capacitarse y eh, acreditar la capacitación. Así es el, el esquema de Pupa que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Y con eso puede vender en toda la provincia, en todo el territorio provincial, en los 135 municipios. Cómo, el cómo... Se le otorga un código QR Sí, sí, decime sí. No, al, al final del trámite se le otorga un código QR Que va pegado en la etiqueta del producto que se envasa para comercializar Ese código QR se lee con un con un escáner de la máquina de fotos que tiene el teléfono celular, por ejemplo Entonces, cualquier control cromatológico, cualquier municipalidad, por ejemplo Con controlar, con poner el teléfono celular, se dan cuenta que se sabe quién es el que elabora, en qué lugar está ubicado, qué producto está autorizado a elaborar y la vigencia del certificado, para saber si el producto está en condiciones de circular para ser comercializado, así que ese es el esquema Bien eh, no te iba a preguntar eh, cómo han articulado con el Senasa y, y justamente y lo, y los distintos secretarías de bromatología de los municipios que habrá sido una disputa, una discusión bastante fuerte me imagino <risa> Sin duda, sí, buena pregunta a la tuya porque eh, ¿Cómo lo resolvimos? Uh -huh. con, con decisión política del gobernador y de nuestro ministro La decisión política es que el trámite es exclusivamente eh, potestad de este Ministerio de Desarrollo Agrario ¿Por qué? Porque es el único organismo que aplica el Código Alimentario en la Provincia de Buenos Aires y como esta norma es complementaria al Código Alimentario, tiene fuerza de ley con rango, decíamos constitucional No interviene Senasa, no intervienen los municipios no interviene nada más que ...el Ministerio de Salud Agrario a través de la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios. Uh -huh. Es decir, tenemos dificultades, por supuesto, acá en la ciudad de La Plata, sí. donde estamos... ...el municipio, como ustedes saben, es totalmente negacionista de derechos... ...en todos los derechos que los ciudadanos que vivimos en La Plata tenemos, no tenemos derecho a nada... ...y mucho menos derecho a trabajar y producir para nuestro autoconsumo, eso el municipio no lo admite. Hay una ordenanza que elaboramos en el 2014 y 2015... Está vigente, es ley, sin embargo el municipio no lo aplica. En el municipio de General de Puerto Redón, que donde está en la ciudad de Mar del Plata, ocurre algo parecido a lo que acá en La Plata. Negacionista de del derecho de cualquier ciudadano a, a trabajar lícitamente en la producción de alimentos. ¿En Son qué consiste esa ordenanza? Tienen, tienen, eh, sí. ¿En qué consiste esa ordenanza que presentaron? No, la ordenanza la hicimos en el 2014, creamos la ordenanza de pupas para el municipio de La Plata. Ah. O sea, lo mismo que se está sí, sí. realizando ahora. Lo que hicimos fue un caminito que venimos recorriendo desde el año 2001, 2001, hace más de 20 años que venimos trabajando en esto, y fuimos construyendo de abajo para arriba, digamos, construimos el territorio. Desarrollamos más de 40 ordenanzas en 40 municipios distintos, pero el producto que se elabora, por ejemplo, en La Plata, no puede salir de La Plata en la ordenanza municipal, porque es una ley local. En cambio, la ley provincial permite que puedas vender... Eh, si no es La Plata, Berizon, Senado, Dorance Magdalena, Mar de Plata, cualquier punto. Esa es la diferencia. es un En el ámbito comercial, amplía fronteras para comercializar. Con lo cual, las ordenanzas, en definitiva, van a quedar solapadas o van a quedar atrás. En definitiva, van a perder el valor porque si alguien se, se habilita por la provincia, no hace falta habilitarse a nivel municipal. No es requisito habilitarse a nivel municipal. Es importante saber, eh, para el consumidor, ¿no? para quien... Quien va a comprar estos alimentos que tengan la, la trazabilidad digamos, y, y la legalidad eh, correspondiente. Y si eh, con este el tema del QR, bueno, no todos pueden acceder a eso, pero o sea, eh, hay atrás un trabajo y, y también hay que creo que hay que hacer una, un trabajo de comunicacional muy fuerte para que la gente pueda saber dónde ir a consumir, a comprar esos alimentos mm. y saber que esos alimentos son buenos. Sí, ese es el otro trabajo que, bueno, con, con la ayuda de ustedes a través de la comunicación, es una tarea, creo que es compartida siempre, ¿no? Sí. Eh, eh, y coincido contigo que hay una falta de, de, de, de comunicación. Tenemos que, deberíamos tener a nivel país una ley de medios. Esto es otro tema distinto, Ajá. pero incluye esto. Pensemos que la ley de medios que no salió en su momento... Es un problema hoy para todos nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos información fehaciente, no tenemos información verdadera, solamente comunican unos pocos, está monopolizado e hiperconcentrado el, el conjunto de medios eh, visuales, auditivos, radiales y, y gráficos en pocas manos. Pasa algo parecido a los alimentos. Los alimentos están concentrados en muy pocas manos, muy pocas empresas tienen los alimentos. Y esto, ninguna empresa quiere que esto avance porque obviamente... Si, no, si bien no es una competencia en escala, en volumen, pero tiene una, una afinidad porque el consumidor quiere buscar un producto en el cual pueda charlar con el que lo elaboró para preguntar y volver a comprarle, como ocurre en la mayoría de los productores artesanales, a los cuales quien va a comprarle vuelve a comprar mismo. Y son alimentos saludables, a diferencia de los alimentos industrializados que tienen un montón de aditivos alimentarios que son realmente agentes químicos que causan daño algunos a largo plazo, otros a corto plazo, pero que como consumidores carecemos totalmente de información. Y el desafío es que los ustedes tomen cualquier producto que tengan a mano y vean si pueden eh, hacer la trazabilidad que yo les comentaba recién. En ningún producto convencional lo podemos hacer. Eh, además, la diferencia con el, con el otro sistema industrial es que acá se habilita el lugar físico de producción. Eh, no el producto. El producto es una responsabilidad de quien lo labora. Para eso nosotros fortalecemos la capacitación y la educación continua para que el que elabora vale. el evento sabe que no hay una intención de, de envenenar a alguien, no hay una cuestión de, de hacerlo a propósito mal. Eh, y el Estado lo que hace en este caso es arbitrar los medios para que haya educación continua, permanente. Eh, y lo ponemos como ejemplo de lo que muchos dicen, por ahí habrán escuchado la frase que dicen: hay que hacer como los países serios. Pero bueno, cuando sí. queremos saber cómo hacen los países serios acá, no nos dejan. Claro. Esto así hacen los países serios. Los países serios tienen este esquema: se habilita un lugar en Europa, en Estados Unidos, habilitan el lugar y de ese lugar el elaborador asume la responsabilidad. Y si, por ejemplo, supongamos una mermelada de, de, de durazno para la época del durazno, una mermelada de higo de con deshigo, y el productor hace lo que tiene de acuerdo a la estación del año y a la productividad de la zona donde vive. Uh -huh. Eh, no hay que inscribir el producto, no hay que hacer un papelerío más grande porque en definitiva mientras sepa qué hacer, cómo hacerlo, con qué procedimiento, con qué pauta de higiene, con qué procesos térmicos y demás de conservación, es un tema resuelto, no hay problema de, de salud. Y de hecho a, la, a las pruebas nos repetimos: en un año que llevamos, un año y pico que llevamos de registro, no hubo un solo caso de reporte de alguna enfermedad transmitida por alimento o algún incidente que hayan reportado con una persona que comió un alimento de pupa. Eso es un dato importante. Sí. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires tuvimos un brote de triquinosis hace un mes y pico, dos meses en la zona de Varadero, Ramayo, y hoy hay más de 150 personas enfermas de triquinosis. ¿Qué sí. significa esto? Una enfermedad proveniente de la carne de cerdo, contaminada con un parásito, y el parásito queda enquistada en el cuerpo de la persona. Esa persona que comió tranquilamente un chorizo porque estaba rico, hoy está enferma. Es un enfermo crónico. Ya el parásito no se lo saca más del cuerpo. Sin embargo, el, el tema de la carne en teoría tiene un montón de papeles para que uno cree un cerdo, lo faele lo, lo facture, lo elabore. Hay tantos papeles y nos olvidamos del alimento. Uh -huh. El Estado se fue, a, se fue a, a buscar muchos papeles y se olvida del alimento en particular y de quién lo elabora, porque si el que elabora eh, asiste a las capacitaciones, tiene herramientas, tiene conocimiento, y tiene tecnología y tiene apoyo financiero, Mejora su proceso, eso no hay duda, estamos convencidos de ese, de ese tema. Eh, vos mencionaste el registro, ¿cuántos eh, o, o, eh, están ya registrados o están en vías de, de registración? ¿Cómo te ha ido, digamos, ahí en toda la recorrida que, que eh, has mencionado de que has hecho por la provincia? Mirá, en este momento tenemos casi 200 pupas habilitadas en toda la provincia, de distintos rubros, ¿no? De distintos rubros alimenticios, son todos alimentos que denominamos de bajo riesgo microbiológico, para ponerlo en una línea de definición. ¿Qué significa esto? Serían todos los alimentos que no requieren cadena de frío para ser transportados. Ejemplo, eh, una conserva dulce, una conserva salada, una mermelada, un, un escabeche, eh, un panificado, uh -huh. una, una barra de cereal, chocolate, incluido las bebidas alcohólicas como el, la cerveza artesanal, el gin, el vermú, el vino patero, el vino artesanal o casero, eh, el queso de pasta semidura, el queso de pasta dura, el dulce de leche, la miel, son todos alimentos que incluyen a las pupas, están dentro de las pupas. Después fraccionamiento de harina, fraccionamiento de, de granos, de frutos secos, alternativas, hay muchísimos. Así que el, el, el requisito es que no sean alimentos que tengan que transportarse en frío. Claro. Así que es amplio el rubro, muy amplio, muy amplio, muy amplio. Eh, para ir a una de estas pupas, digamos, vos acá mencionaste una acá en la plata que, que funciona en veterinarias, ahí con la universidad. Sí. Pero digamos, eh, que está es parte de lo que te preguntaba antes: ¿cómo sabemos dónde funciona la pupa? ¿Dónde ir a bueno. buscarlo? <ríe> si, no, si no podemos bueno, acceder. Ustedes, ustedes que son comunicadores, sí, sí. eh, bueno, pasen la todas las direcciones mi... y vamos diciendo. Eh, eh, eh, ahí coincido con vos nuevamente que. Eh, el Estado hace muchas cosas, trabajamos en muchísimos temas. El Estado comunica mal, número uno. Y esto no, no va en contra de las personas que están en el área de comunicación del Estado. Digo, el Estado, como cosa pública, masiva, comunica mal. Eh, a veces el miedo a hacer algo como hacer privado, pero hay que buscar estrategias de, de llegada con la comunicación fácil, siempre, a toda la ciudadanía. Hoy el acceso al, al list, hay un listado de PUPAS en la provincia que está en la página del Ministerio de Desarrollo Agrario. Bien. Eh, uno puede ingresar allí a la página se registra con su correo electrónico personal y accede a un listado de PUPAS habilitadas una por una, el lugar y, y demás eh, para mi gusto si vos me preguntás a mí, yo te diría, de eso debería estar eh, circulando por las redes del listado por ejemplo Sí. Pero, bueno, hay que hay que trabajar esos temas. Así que ahí los invitamos a que ustedes tiren ideas, a ver de qué forma podemos multiplicar la información y llegar a, a más personas. Yo trabajo en el, in, en el INTA, en el, el área de tema. comunicación del IPAF, y a veces me, sabía que estaban las pupas, pero no nunca me había metido, y capaz que es un error mío. ¿eh? De, eh, no, no sabía que había 200 pupas en la provincia, sinceramente. No, lo que pasa mucha gente, sí, pues es que mucha gente de lo sí. que no estamos acostumbrados a entrar en las páginas oficiales a chusmear al menos que tenga una necesidad de, sí, específica de algo. Sí, sí coincido y yo tampoco, a ver, yo trabajo en el Estado y lo que menos miro son las páginas oficiales, no me gustan, son aburridas, eh, y tenemos que buscar alternativas, por eso eh, una tarea que hacemos sí, en muchos lugares del interior es, eh, obviamente que por conocimiento de quienes viven en otros lugares, vamos a... ...a radios como la que tienen ustedes allí... ...o programas que tienen radio que nos permiten difundir... ...hacemos la comunicación... ...casi puerta a puerta, ¿no?... ...porque vamos a la radio local, a la FM local... ...y la, la gente del pueblo en el lugar donde vamos... ...se entera... ...es mm -hmm. una forma... ...¿por qué decimos esto?... ...los medios de cable... ...en las localidades del interior están concentrados con... ...con manieto, obviamente tenemos que pensar que... ...no, no podemos ser inocentes... ...los medios de comunicación masivos que llegan a cada pueblo... ...a través del cable están en manos de, de pocas personas, que no quieren que esto aparezca y mucho menos que se difunda y mucho menos que sea un derecho para la ciudadanía. Así que esa es una batalla cultural, creo que nos corresponde a todos dar, desde algún lugar en el que estamos, eh, ir avanzando en conocer un poco más y multiplicarla, por lo menos en el entorno que nos rodea. Uh -huh. eh, así que eh, nosotros ahora en ese sentido volvimos a, a brindar el curso virtual, eh, presencial de manipulación de alimentos que es el, uno de los requisitos que se pide para inscribir la pupa lo veníamos dando virtual, se siguen dando virtual por supuesto pero volvimos a retomar la presencialidad les comento, les dejo el, por ahí el mensaje para aquellos que a lo mejor estén interesados eh, los vamos a dar el, en octubre y lo damos el día 5 eh, perdón, 3 de octubre que es lunes y lunes 17 de octubre de 15 a 19 horas en el Instituto Malvinas que está ubicado allí en 117 entre 42 y entre 1 de y 142, ahí a la vuelta donde están ustedes. Ajá, bien. Eh, el Instituto Malvinas es un espacio de la universidad donde confluyen eh, temas que tienen que ver con la soberanía, así que ahí una vez por mes damos el curso presencial, yo después si les parece a través de, de Silvio les mando el, sí, el, la inscripción y el, el flyer para que lo difundan, porque bueno, arrancamos este mes de septiembre, la primera vez que volvemos de nuevo a la presencialidad, y bueno, es una oferta más de cursos de capacitación gratuita que emite un carnet de manipulador que permite que quien hace el curso pueda trabajar en cualquier punto del país. El carnet se, se federalizó, antes era un certificado provincial, ahora tiene carácter federal, con lo cual la persona accede a un carnet que le permite trabajar en todo el país. Si mañana va a vivir a Capital Federal, trabaja en Capital Federal con ese carnet, o a Córdoba a cualquier provincia. Y dura tres años de vigencia, con lo cual es una, una, una herramienta también de inclusión laboral. Frente a la necesidad de trabajar en algún ámbito, en algún momento, la persona ya lo tiene. Así que no, nos gusta ponerlo en conocimiento y aprovechamos la vía de comunicación que ustedes nos ofrecen. ¿Cómo andas, Jorge? Tanto tiempo, che, hace rato que no, que no nos encontramos. Azario, azario. Eh, eh? hace mucho y, y hablo siempre con Germán Dunrauf. Nos acordamos de vos siempre de los de los Espíritus Baby, ah, que comentaba de los proyectos de, de diferenciar los productos, de diferenciar, que es una tarea pendiente, de diferenciarnos. Eh, en la producción y demás y siempre con Germán nos acordamos de aquella visita a tu quinta y vos hablabas de tus proyectos de diferenciación de productos para salir de, de lo que llamamos el commodity o lo común no claro y, sí sí totalmente creo ¿No? que es una... tengo dos preguntas para hacerte una eh, sí. nosotros venimos diciendo desde de hace mucho tiempo ya antes que arranquemos acá el programa eh, hace como cinco o seis meses atrás o capaz más que desde el ministerio, desde la provincia teníamos muy poca información eh, o por ahí la información que había de las herramientas eh, por ahí te lo pasaban sobre la hora, ¿viste? Para muchas cosas, para muchas charlas o talleres o lo que sea. Hola, hola. Te escuchamos bien nosotros, hola, hola. Taylor ¿Escuchas bien? Ah, bien. Ahí te escucho. Sí. A ver, a ver. Ahí te escucho bien, sí. ¿Te ¿Escuchaste? Repetirle la pregunta. Decías que tenías poco. No. ¿Poca información del Ministerio? Sí, de no, no, no. Eh, claro, hay muy poca información y, y las que llegan, llegan casi muy sobre la hora. Los flyers, todo eso, cuando te lo pasan, muy sobre la hora, por un lado. Y por otro lado, eh, mencionaste eh, la pupa de, de, la, de la universidad, de la facultad, y también fui a visitar ese otro día, fuimos, teníamos una reunión de la multisectorial en, en la Experimental de Garina, eh, fuimos a, a visitar el espacio que están armando ahí, eh, ahí en ese espacio, en esa sala, se van a tratar varios tipos de, de productos, no, solamente, no es uno solo, eh, como de secado, salsas, dulces, no sé, un montón de cosas, eh, me pareció muy importante eso. Eh, ...que se venga haciendo desde la provincia, ¿no? Sí, y, y ya está casi, casi por arrancar... ...por eso es un proyecto que arrancó al principio de gestión... ...la pandemia, como nos pasó a todos... ...fue, detuvo algunos procesos de gestión... ...sin embargo, se avanzó igual con la obra de inicia... ...con el equipamiento... ...y ahora ya estamos pronto a ser habilitada... ...como Pupa Comunitaria Institucional... ...en la Chacra de Gorina, ...así que es una buena noticia para compartir... Y la otra buena noticia para compartir con ustedes, si me permiten, sí. es que la Universidad Nacional de La Plata tiene una planta de deshidratado, allí en lo que es la chacra de arroz de la Facultad de Ciencias Agronómicas de La Plata, sí. en Los Hornos, ahí en 167 y 66. Esa planta funciona en base a, a, una, a unos cereales que tienen como base el, el producto final agregado con verduras, o productos artículos deshidratados de los productores de la región de aquí, de aquí, de la zona nuestra. No sé si ustedes tomaron contacto con la gente de la planta de la universidad. Sí, sí, ahí está. Pero sería eh, importante. Eh, ahí no me sale el nombre ahora. Guillermina, Guillermina. está en la parte de. de... de preparado, donde no claro. está en la parte de secado No, ah. en lo del secado creo que la, la gente del Consejo Social me comentaron, me invitaron a mí a, cuando iban a hacer la presentación o inauguración pero no claro, no, no, claro. Fui a, no fui a visitarla no, no fui sí sé dónde está pero no no fui a visitarla específicamente bueno por ahí eh, ahí Juan Manuel Juan Manuel Santillán que es el compañero nuestro que es el director de la planta que han venido trabajando con Marcos Altis que que impulsó el proyecto y ahora ya está terminado y está funcionando para la región nuestra es muy importante porque es un espacio público que genera posibilidad de armar un alimento deshidratado para rehidratar con base en cereales y verduras y productos hortícolas de la zona. Con lo cual, eh, más allá de eso, cualquiera, cualquier productor puede llevar sus productos, desecarlos y, y deshidratarlos, y después comercializarlos por cuenta independiente, digamos. Pues es importante que ustedes puedan, puedan conocer la planta, cómo funciona y charlar con la gente ahí, porque es una herramienta en lo local que no muchas geografías tienen. Hay tres plantas como esa en el país nada más. Una está en Rosario, la otra está en la Universidad de Quilmes y ahora se hizo la de la Universidad de La Plata. Hay tres plantas como esas en el ámbito nacional en todo el país. Y es una planta deshidratadora, que es un proceso de conservación a largo plazo de alimentos que permite darle vida útil a algo que a lo mejor no podemos venderlo fresco, pero lo podemos conservar. Y quizás sea una forma también de, de, de agregarle valor y, y evitar las pérdidas, ¿no? Por... ...por la falta de venta en ese sentido... Claro. ...cuando no se transforma en un producto procesado... ...más eh, que nada las pérdidas generalmente... A porque también tiene que ver con ...dale Sergio... ...como se ...no, te quería aclarar por ejemplo... ...el tema ahora, el desperdicio en las quintas... ...cuestiones de verdura de hoja... ...es tremendo, ya que... ...bueno, es normal... ...digamos entre comillas, normal... Eh, en ...para la, los productores... La ...por temporada. la temporada... Eh, ...esta temporada de... Desechar el 50% de los productos que se produce eh, Hoy en día se está tirando verduras en las quintas. Eh, todo sí. lo que tenga que ver con lechuga. O sea, todo lo que tenga que ver con, con la de hojas. Eh, por el tema de que claro. recién salimos del invierno y pegó el calorcito y todo estiró para arriba mucho más rápido de lo que debería. Y no te queda de otro que tirarla. Yo la verdad que claro. en todas las... Todas las esquinas de las quintas ves pilones de verdura tirada eh, y es sí. necesario empezar a buscar alguna alternativa porque no es, necesar, no es verdad que hay una sobreproducción, hay una gran parte de la sociedad que no puede acceder al alimento que es otra realidad que pega y cada vez pega está pegando más duro. Tal cual. Y esta forma de conservar alimentos es una, una manera muy interesante en la cual el, el Estado Nacional, en este caso en la Universidad, junto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, invirtió para que acá se agregue valor a la producción local en un producto que, que ustedes conocen, por supuesto, mucho mejor que yo, altamente perecedero, lo que vos comentás recién, como dificultad después, ¿qué hacemos cuando ya nos, no lo pudimos vender? Y termina siendo una pérdida enorme en todo lo que implica ese, ese, esa pérdida. En, en el tiempo, el trabajo, el agua los nutrientes, todo lo que generó para que eso aparezca eh, desaparece en un ratito porque la, la pérdida es pérdida global para todos, ¿no? en términos económicos en términos en términos productivos y en términos de economía sobre todo para, para quien lo produjo y no lo puede comercializar eh, así que ahora tendríamos dos lugares, en principio Gorina, que es propia del Ministerio de Desarrollo Agrario y la, y la Universidad allá en Los Hornos Bien. O sea, tenemos una, un escenario que no teníamos eh, que antes, antes del 2020 no había este escenario para oh, poder claramente. ponerlo en valor, ¿no? a las dos cosas que se hicieron desde el ámbito público. con claramente. decisión política del Estado, sin duda. Sí, sí son políticas, son decisiones políticas y que se llevan que se, que se llevan a cabo, quizás a veces con con lentitud, eso hablábamos antes, pero que están en marcha. Exacto, sí, sí, y ahora hay que darle darle contenido, darle volumen, darle escala. Eh, y ahí está la tarea de, de ustedes como productores ¿no? quienes están eh, realmente produciendo al pie del surco, me parece que esa, ese agregado de industrialización que además pensemos que la política de industrialización es la, la que prevalece en los principales países más desarrollados se convierte en valor agregado algo que se produce en el mismo lugar, acá nosotros seguimos exportando materias primas sí. eh, y un ejemplo, si me permiten un ejemplo cortito, cortito sí. de una experiencia que tuve en la ciudad de Mar del Plata con un productor una industria que está elaborando las, eh, el café, eh, ese café que se vende en, en grajea o en burbujas ahora, en, eh, en, en, en perlas. ¿Vieron que se vende? Hay una forma de, con, del café que lo venden en esas sí, sí. cápsulas, café-cápsula. Cápsula, sí. No me salía la palabra. Sí. En cápsula, bueno. este Es una, una empresa familiar y ellos están están vendiendo cápsula de café, cápsula de té. Pero les surgió la posibilidad de vender cápsulas de yerba mate... A Alemania para exportar, y ahí fue el motivo que yo tuve que ir a visitar el lugar. Entonces, cuando empecé a charlar y preguntaba a ver eh, si, si el producto lo venden igual que acá, y me dijo que no, Alemania les fijó como condición que la cápsula tiene que ser de material biodegradable. ¿Por qué? Porque Alemania tiene una agenda ambiental muy exigente y claro. no permite que ingresen cosas que no sean biodegradables. Uh -huh. Obviamente, el, el productor de acá dijo no, la, las cápsulas nuestras son todas de, no son biodegradables, son todas de materiales que que perduran muchísimos años. Entonces, los alemanes le ofrecieron venderle la cápsula biodegradable. Sí. Esto estaba para ubicarnos. Yo estaba en Mar del Plata. En, en Mar del Plata, al lado de Mar del Plata está el, el municipio de General Alvarado, y en, en Alvarado está la localidad de Otamendi. Uh -huh. Otamendi es la localidad, se denomina, se hace, hace la fiesta provincial de la papa ahí. O sea, de uh -huh. la producción de papa del país, más grande está ahí, en la zona donde yo estaba, hablando con la fábrica. Y los alemanes hacen la cápsula biodegradable con cáscara de papa. Cáscara de papa. Y nosotros, yo me digo, estamos en el lugar del de mayor volumen de claro. cáscara que se tira hasta acá y tenemos que comprar a Alemania las cápsulas sí. Y ahí me, uno se queda pensando, ¿no?, con esas cosas. ¿Qué estamos investigando en la universidad? ¿A qué nos dedicamos? ¿Por qué hacemos, investigamos cualquier pavada y no investigamos cosas que sean de aplicación práctica, que genere eh, valor agregado...? En fin, me voy reflexionando con estas ideas que tenemos un potencial enorme y hoy estamos tirando o despreciando cosas que tienen un valor que desconocemos por completo. Eh, así como ocurre con los cerveceros, con el bagazo de Malta, que es proteína pura y, bueno, en muchos lugares se tira, en otros se aprovecha, pero eh, aún no hemos tomado dimensión de lo que significa eh, un, un procesamiento de una bebida como la cerveza, lo que genera posteriormente para otra actividad de, de industrial, ¿no? El hecho del bagazo para ser panificado, para. Hacer alimentos balanceado para animales, para cerdos, para vaca, para hacer fertilización, en fin. Dos Bien. millones de cosas que se pueden hacer, pero necesitamos una universidad que investigue con investigación aplicada a la realidad. No, no, no solamente la universidad, hay varias instituciones, sí. pero bueno, Taylor, eh, creo Bueno, que... seguiremos, dejamos ahí en este punto, y la próxima que te invitemos acá al estudio o, a, o telefónicamente, a, a, eh, eh, arrancamos a partir de ahí, de de ese conocimiento aplicado. Sí, de que la hora nos corre, la hora nos <risa> corre. <risa> ver, Gracias bueno, Jorge, bueno, eh, escucho bueno, la llamada y, y bueno, en otro momento por ahí, si quieren con más tiempo, me puedo acercar ahí, charlamos más de algún otro tema que les interese, a disposición perfecto. por completo. Gracias Jorge, un abrazo. Bueno, un abrazo. pasaba Jorge Taylor, eh, él está coordinando las pupas, estas pequeñas unidades productivas eh, artesanales que se están desarrollando en todos los en varios puntos de la provincia acá en La Plata una está en la Facultad de Ciencia Veterinaria y próximamente va a haber otra en la Chacra de eh, Gorina eh, también en nuestra región bueno, vamos ya casi finalizando Atando cordones. la voz, la voz de lo, lo que no que se, no no se ve tu herencia y tu raíz.